¡Hola! Llegué a Shanghai. Estaba lleno de gente que ahora corrieron. Yo pensé que era para recibirme a mí, pero no. Era para recibir a un coreano, un actor coreano. De hecho, ahí hay una gente que iba a grabar. Un actor coreano famoso. Y no era para recibirme a mí, lamentablemente. En fin, voy a seguir buscando a quienes me vienen a buscar.